En el ámbito del turismo, para conseguir y mantener clientes, destacar es fundamental. Pero para muchas empresas, esto no es nada fácil. ¿Cómo hacerlo? Soy Hans Espinosa, junto a mi equipo multidisciplinario, ya inserto en este rubro, queremos dinamizar la interacción entre las empresas y sus clientes, de manera fácil y sencilla, a través de, vamos, una multiplataforma georreferenciada que en tiempo real permitirá tanto a residentes como turistas, Realizar panoramas al encontrar y recomendar los mejores lugares y servicios de cada ciudad. Será de manera gratuita para los usuarios y de costo para las empresas, quienes podrán publicitar sus productos y servicios fidelizando a sus clientes con promociones, descuentos, concursos y acumulación de puntos. Vamos a estar a lo largo de todo Chile y después en Latinoamérica, haciendo match entre ofertas y demandas al instante. Por eso, ¡vamos! Hay mucho por descubrir.